Ahora. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta, esta actividad llamada Focus Group, que no te coman el coco. Eh, yo soy Vanessa, del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Soy una de las informadoras juveniles. En este caso, soy la responsable de la Oficina de Información Juvenil Zona 1, que lleva los distritos de Chamberí, Chamartín, Salamanca y Tetuán. Y esta actividad eh, está marcada dentro de nuestro Día Europeo de la Información Juvenil, que lo conmemoramos a nivel europeo todos los servicios de información juvenil. Y este año, como no podría ser de otra manera, eh, gira en torno a la salud mental y cómo ha afectado la pandemia a los jóvenes y a las jóvenes de toda Europa. Y como sabemos que la salud mental es uno de los grandes... Temas en los que a veces es un tabú y otras veces eh, giran en torno a los estereotipos y de los mitos. Yo estoy segura que a muchos de los jóvenes y las jóvenes que ahora nos estáis viendo, eh, siempre habéis asociado la salud mental a, a la esquizofrenia o a esa persona que comete ciertas, eh, ciertos actos violentos pues esta, esta, esta actividad viene a desmontar todas esas cosas que siempre hemos pensado y que siempre nos ha pasado por la cabeza. Esto va a girar en torno a un debate donde vamos a sacar muchas cosas, muchas conclusiones y sobre todo vamos a ir detectando esas necesidades que tenéis los y las jóvenes en torno a la salud mental y en los recursos que echáis en falta. Y yo le voy a pasar el turno de palabra a unos colaboradores que tengo hoy aquí, que es eh, mis compañeras del CRP, CRPS Martínez Campos. Muchas gracias. Buenas, buenos días a todas, a todos. Un placer estar aquí hoy compartiendo esta reflexión sobre la salud mental y los jóvenes y las jóvenes. Yo soy Sara, soy psicóloga aquí en el CRPS Martínez Campos y nada, un placer poder reflexionar todas juntas y juntos. Hola, buenos días. Eh, yo soy Sol, eh, también aquí del CRPS Martínez Campos. Eh, estamos aquí pues, para poder debatir y hablar sobre la salud mental, que es un tema súper importante en estos momentos que nos ha tocado vivir a, a todos y a todas. Y creemos que, que hay muchas cosas que decir y muchas cosas de las que hablar. Así que, pues bienvenidos a todos y, y que lo disfrutemos mucho. Vamos a pasar ahora a que se presenten, pues, por ejemplo, pues Ana, por ahí. Hola a todos, buenos días. Yo, mi nombre es Ana eh, y bueno, eh, quería hacer la actividad porque me pareció súper importante, sobre todo porque es un tema muy actual y como habéis dicho, eh, todavía tiene como mucho tabú y es algo realmente cotidiano que debería tratarse de una forma que, que se pueda hablar abiertamente y que se pueda hacer al respecto, pues, eh, investigación, exploración, compartir eh, cosas sobre ello. No sé, es un poco la visión que tengo. Y a aquí le pasas el turno de palabra. Pues le paso el turno de, de palabra a, a Gabriel. Pues, en primer lugar, buenos días a todas y a, y a todos. Eh, mi nombre es Gabriel, soy el usuario de, del CRPS. Y, y bueno, eh, me alegra mucho de, de que se pueda hacer esta, esta reunión para eh, las cuestiones de los mitos y, y, todo, y todo ello. Y entonces, pues, eh, me alegraba bastante. Y, y bueno, a ver qué tal se, se va. Paso la, la palabra a Alba. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo soy Alba y estoy haciendo las prácticas de educación social en el CRPS de Martínez Campos. Y bueno, tampoco me voy a repetir, pero bueno, vamos a tratar el tema de la salud mental en eh, los jóvenes, centrándonos un poco en cómo nos hemos sentido en la pandemia. Y, y nada, eh, vamos a desmontar un montón de estigmas y mitos que, que por desgracia están en la sociedad y a ver si, si podemos ayudar a alguien. Y le paso la palabra... A Javi. Yo. Hola, buenas. Soy Javier García, un, un usuario. Y espero poderos ayudar con esto. Le paso la palabra a Dani. A mí, a mí, me paso la palabra. Sí, a ti. Hola, yo soy Daniel, soy usuario de CRPS de Campos. Pertenecemos al grupo de jóvenes y estamos aquí para desmontar mitos y creencias sobre la salud mental. Paso la palabra a Sol. Bueno, como yo ya me he presentado, paso la palabra a Dayana. Hola, buenos días a todos y a todas los participantes que están aquí y a los que se van a meter por internet. Yo quiero participar en el debate de los mitos y de la salud mental y vengo del, del CRPS Martínez Campos. Soy un poco nueva, no llevo mucho tiempo, pero bueno, muchas gracias. ¿Y a quién pasas la palabra? Le paso la palabra a Vanessa otra vez. <risa> ya os habéis presentado todos, no, falta Eva, ¿no? Sí. Vale, pues yo le pasado el turno de palabra a Eva. Gracias. Nada, yo soy Eva, soy alumna de prácticas del CRPS Martínez Campos y nada, para no repetirme mucho, que estaba muy entusiasmada de, de empezar porque hemos trabajado muchísimo en este y es muy importante pues eso, visibilizar este tema tan tabú. Falta Yaita, bueno. pero no sé si tiene el micrófono, no tiene. Yo creo pues que no. no. Sé. Sí, hola! ¿Nos ah, oyes? Sí, ¡Hola! ¿Qué vemos? Estoy luchando con la cámara, que me pone que tengo que grabar, no estoy entendiendo nada, a ver si consigo ponerla. Vale, bueno, bueno te oímos. Te oímos, pues... preséntate. Sí. Pues soy yaiza estoy de prácticas, realmente en el centro de día, pero voy a estar aquí un par de semanitas en el CRPS. Y nada, yo estoy aquí un poco para escuchar porque no sé muy bien, me han explicado un poco por encima de de qué vamos a hablar y tal y me interesa un montón porque creo que es un tema que hay que darle la importancia que tiene que ahora mismo es un poco tabú y hay que, hay que darle visibilización y, y espero que surjan cosas súper guays y que aprendamos todos un poco más. Muy bien. Muy perfecto. Pues ahora que ya nos conocemos todos y nos hemos puesto cara y, y sabemos cómo nos llevamos, pues vamos a meternos ya en chicha como, como se, bien se dice por ahí, y vamos a empezar ya con este focus group. Yo os voy a lanzar una primera pregunta, ¿vale? Y luego ya empezáis a debatir y hablar de todo lo que queráis. Eh, vale, la primera pregunta que yo quiero lanzar para empezar este focus group es eh, vosotros los jóvenes eh, habéis sido y seguís siendo los grandes señalados por casi toda la sociedad como los culpables de la tercera y la cuarta ola de, de esta pandemia que estamos viviendo. Y yo quiero saber cómo os estáis sintiendo vosotros los jóvenes con, con ese estigma y con esa etiqueta que os están poniendo absolutamente a todos, porque si no lo sabéis, solo sois los grandes culpables. Y cómo habéis vivido todo desde el confinamiento hasta ahora que desde el principio se señalase a los jóvenes? Bueno, yo creo que generalizar en todos los temas es demasiado... No, no está bien generalizar con esas cosas. Ya, puede ser que haya jóvenes que echen de menos estar de fiesta, pero también hay mayores. Y gente que se salta la ley de la torera, hay negacionistas, hay gente que no se lo cree. Pero bueno, cada uno... Al final responde por sus actos y esperamos, esperemos que todo vaya bien con el virus y todo esto. Sí, sí yo eh, eh, quería eh, eh, eh, empezar a hacer la, eh, una pregunta que, que, eh, que, no que no sé si la he entendido bien de que eh, eh, respecto a, a, a nosotros. si... si si nos sentimos culpables eh, <coughs> por nuestra enfermedad de que, eh, de que eh, eh, la gente pues, nos culpe a, a, a nosotros por, eh, por tener una enfermedad de salud mental o, o te has referido en general. No, me refiero a cómo sentéis vosotros. Los jóvenes, cuando sois los grandes señalados como los culpables de, de la tercera ola, de la cuarta ola de, de la pandemia. Y bueno, y luego en el confinamiento, los jóvenes también fueron los grandes olvidados. Y sí, bueno, eh, respecto a, a los jóvenes, sí que es cierto, porque, eh, porque lo veo mucho de que... De que los, los jóvenes eh, no, miran, no miran mucho en las consecuencias. Es decir, miran, miran más bien en la diversión. Y, y, y, y vamos, se suele, se suele ver mucho cuando, eh, cuando la, eh, a veces la policía pues eh, intervienen en, en, ciertos, en ciertos sitios y se ve eh, eh, la mayoría de, eh, de los jóvenes eh, y luego también el uso de la mascarilla y, y todo eso, pero como ha dicho Daniel, también hay muchos eh, negacionistas que, eh, que ellos, ellos también eh, hacen de que, de que esto eh, eh, pues que eh, haga de que de que no, eh, no vaya bien la cosa ya que, ya que pues, pues van captando eh, a veces a, a otras personas. Y en el confinamiento, eh, pues yo eh, eh, he tenido, he tenido, eh, tengo el privilegio, yo he tenido el privilegio de, de como vivo en una casa grande y tiene patio, pues eh, el poder. Estar un poco, eh, salir a tomar el aire en el patio, pero sí que, sí que es cierto de que, de que el estar eh, confinado, eh, vamos, te, te terminas un poco agobiado, estresado, con ansiedad y, y, y todo ello, sobre y sobre todo si, si ves las noticias. La uh -huh. Yo como joven eh, me he sentido un poco mal, eh, creo que nos están señalando un montón cuando es verdad lo que dice Dani, que generalizan por todo y aquí nos ha tocado como la parte súper negativa de todo el tema COVID. O sea, yo soy joven, tengo 24 años y me he cuidado como la que más llevo sin salir un montón de tiempo a todos los sitios que voy con muchísimo cuidado. Quiero decir, sí que es verdad que hay jóvenes que están haciendo sus fiestas y sus cosas y lo están haciendo mal, porque lo están haciendo mal, pero también hay adultos que lo están haciendo mal y eso no se ve y no se dice y me parece fatal. Yo voy por la calle y la gente que hay en las terrazas y demás, no somos todos jóvenes. Um, hay que mirar un poquito lo que se está diciendo en las noticias y demás porque nos están culp culpabilizando de algo muy grave, que en verdad yo creo que no tenemos toda la culpa nosotros, que mucha parte ya tenemos igual que los adultos es un trabajo un poco de todos ¿no? entonces me he sentido bastante molesta con este tema ¿qué más por ahí? ¿alguien más? ¡Hola! Sí, yo quería decir que yo me siento completamente de acuerdo con Alba con la situación que hemos tenido nosotros porque yo he sentido como que se nos señalaba mucho y es verdad que ha sido como un poco meternos a todos en el mismo saco entonces, yo lo que sí que he visto por parte, pues, tanto experiencia mía como de amigos míos y de conocidos es que la pandemia nosotros nos ha afectado un montón, sobre todo porque a muchos nos ha interrumpido la jornada laboral, eh, mucha gente también se había mudado, había empezado, digamos, un proceso de vida nueva y se ha visto todo muy interrumpido. Entonces, bueno, sí que es verdad que hubo mucha gente que lo ha respetado, me incluyo, o sea, yo tampoco he llegado todavía a salir de fiesta ni a sitios como con aglomeraciones y cosas así entonces bueno no sé creo que mmm, se debería haber mmm, como valorado un poco de nosotros que estamos en ese pleno desarrollo digamos de empezar un poco pues esa vida más adulta y tal la hemos visto muy interrumpida, muy cortada con, con la pandemia y es verdad que yo creo que la mayoría de gente sí que lo ha estado respetando y creo que ese esa cosa que digamos que es algo como para nosotros muy importante, a lo mejor también se ha pasado un poco por alto. de Oye, pues mira, a lo mejor no todos los jóvenes se lo están saltando a la torera. no Están dejando de hacer todo lo que tenían planeado o estaban empezando a hacer. Lo han interrumpido Están también intentando apoyar o ayudar con todos los medios que pueden, porque al fin y al cabo cada persona, tanto si es adulta, si es más joven o si es más pequeña, si quiere ayudar va a poder hacerlo de una manera completamente distinta. Entonces, no sé, creo que se podrían haber valorado también muchas más cosas y, y pues ver un poco, pues en función de jóvenes, no como conjuntos, sino como qué están haciendo los diferentes jóvenes. Un poco como más abrir el abanico, ¿no? más inclusivo, por así decirlo. No sé si me explico. Yo quería decir que estoy de acuerdo con Alba en lo de los jóvenes, no tenemos que pagar justo por pecadores, porque no somos todos y tampoco son todos los adultos. Lo de la terraza también estoy de acuerdo, pero hay una cosa que no entiendo, que es, por ejemplo, este puente te prohibimos salir de viaje, pero el fin de semana que viene todo el mundo de viaje a las Canarias, los, los, los alemanes y los franceses aquí de viaje y como que no tiene mucho sentido porque hay que estar confinados, ¿no? Hay que salir de, de la provincia o lo que sea. y sí, hay, pa hay países entonces, de primera y países de segunda. Sí. En lo que hay. Entonces lo que pasa es que. Entonces lo que pasa es que en realidad eh, no sirve de nada. Porque al siguiente fin de semana viajan y si tienen el virus lo traen. Viajamos nosotros, si tienen el virus, lo llevamos. Me parece Pero malo lo que está Javi, No que... tiene mucho control. Pero como joven, eh, como preguntaba Vanessa, como joven, tú también te has sentido señalado por el tema de la, pues sí. de la pandemia. Y yo, yo estoy cumpliendo todas las medidas. Eso es. ¿Y el confinamiento? Lo que pasa es que el confinamiento ha sido muy duro para mí. Porque no puedes salir, me he rayado. Solo he salido al balcón a fumar un de vez en cuando, pero tampoco es mucho. Y bueno, me he sentido, me he rayado, me he agobiado. Eh, voy a decir la verdad: no paraba de comer. Porque <risa> no encontraba nada que hacer. Y, y ahora que se puede salir un poco, pues también estoy un poco agobiado porque no se puede salir mucho. Uh -huh. ah, muy bien. Se pueden muchas cosas. Yo quería matizar quería una cosa: el, el tema de, del. El de confinamiento dentro de casa. Eh, eh, ha, sido, ha sido bastante eh, duro también, eh, también para mí, que a lo, a lo mejor eh, lo, he explicado, lo, he explicado, lo he explicado mal en el, en el tema de, de que eh, en el confinamiento estando en casa pues al estar, al estar conviviendo con mi familia, eh, eh, entonces eh, eso ha, eh, eh, ha sido eh, más, difícil, más difícil para, eh, para mí, al no, al no poder estar fuera en la, eh, en la calle, dar paseos o, o lo que sea, y, y entonces también eh, eh, eso pues, pues influye, influye y... Y también pues, produce pues, esa ansiedad, estrés y, y todo eso. Y lógicamente, sí, eh, los jóvenes no tenemos la, la, la culpa de, de, de todo de, Esto es eh, eh, la, la responsabilidad que cada uno eh, eh, tiene, tiene eh, vamos, debe de tener y, y si no, pues yo le digo a la persona, sube de la mascarilla. <risa> Eva, ¿quieres hablar? ¿Querías hablar. Sí, sí, nada, que yo del tema del confinamiento, eh, por mi propia experiencia, eh, yo trabajaba en un supermercado. Entonces, era, era al supermercado, venía a mi casa para no poder estar con mis padres, porque al principio no había ni mascarillas ni nada, nos daban una mascarilla cada, no sé, una semana, y era meterme en la habitación para no contagiarme, ponte a estudiar, ponte a hacer trabajos, sumarle ansiedad, agobio por, por todo, por el virus, por los exámenes, por no poder estar con tu familia dentro de una misma casa. Era como, no sé, yo le he pasado muy mal. Era portar eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. diana quiero decir algo, a ver. Yo el confinamiento agradezco que haya pasado esto porque yo paso, yo paso muy poquito con mi madre. Entonces yo lo agradezco porque yo lo he pasado bien, dentro de lo que cabe, porque yo también he tenido estrés, un poco de locura, un poco de todo. Pero bueno, yo le agradezco a Dios y a todo lo que quieras decir, porque para mí me ha, me ha regalado como vacaciones con mi madre, entonces me parece bien. Yo sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo, a mí me parecía percibir. Eso quería aportar Gracias. Muchas sí, gracias. Muchas gracias. Alguien, ¿Alguien? más? Yaiza. Hola, sí, eh, pues mira, yo justo quería añadir a lo de Eva, que yo, por ejemplo, también he estado trabajando en un supermercado durante el confinamiento y, y en comparación de lo que estabais diciendo, que se nos señalan los jóvenes mmm, ¿En qué momento pues, jóvenes como Eva y como yo, y seguro como muchísimos más, hemos estado dando la cara por todos vosotros y toda la sociedad que tenía que estar encerrado en casa por el bien de todos y nosotros jugándonosla sin mascarillas, que estuvimos casi un mes, la gente viniendo con una locura súper que no veas y, y, y de eso no se habla, que, que hay jóvenes que obviamente son muy responsables y que ves a día de hoy en fiestas ilegales, dándoles igual ponerse en riesgo y a su familia y a la sociedad entera, pero es que hay jóvenes pues como yo, como Eva y como un montón de personas más que, que no somos así, entonces que nos metan a todos en el mismo saco es muy injusto porque yo ni me planteo ir a una fiesta, vamos, qué agobio, qué riesgo, qué de todo, entonces no es justo que nos metan a todos en, en el mismo saco cuando hay gente responsable y gente irresponsable y no solo jóvenes, porque vamos, me aburro de ver abueletes paseando... Sin mascarilla, juntándose con un montón de abuelos para jugar a la petanca, para jugar al dominó. Y, y yo digo, entonces somos los jóvenes, porque fíjate que ellos son de riesgo en general, ¿no? Entonces, no sé, es un poco injusto todo esto de que nos señalen como los máximos culpables cuando hay gente responsable y gente irresponsable, no, no jóvenes o no jóvenes, o sea. Oh, muy bien. Sí, muy bien. Eh, podemos seguir, ¿no? Eh, porque es eh, súper sí. eh, interesante todo lo que habéis comentado respecto de, de cómo estáis señalados los jóvenes y las devoluciones que habéis hecho son pues que te hacen reflexionar también mucho, ¿no? Sobre el papel de los jóvenes, eh, otra visión, ¿no? Eh, muy interesante para rescatar, como decís, ¿no? Hmm. Sí, y también a mí me pareció muy interesante ¿no? que se ha hablado de cómo nos ha afectado el confinamiento y cómo se ha afectado como jóvenes el confinamiento, y se han, se han dicho diferentes aspectos que yo creo que, que son muy relevantes, no desde la propia culpa esta de sentirte señalado, que nos afecta, luego hablar, habéis hablado también de ansiedad, ¿no? de paranoia, de sentimientos así de agobio, de malestar, entonces esto nos enlaza un poco con lo que queremos continuar ¿no? en, esta, en, este, en este focus group, hablar de la salud mental, ¿no? Entonces, nos gustaría poder lanzar la pregunta de qué es para vosotros, ¿no? Y vosotras, la salud mental. Podamos reflexionar un poco sobre, sobre esa pregunta. Bueno, la salud mental es un, un término que se asocia con la locura o con ir al psicólogo, pero la salud mental está en todos los ámbitos de la vida. Si te sientes miedo, si sientes tristeza, también afecta a la salud mental. O sea, no si se está arriba o abajo, sino que depende del momento, pues vas mejor, vas peor, también aceptarse a uno mismo y todo eso es muy importante. Sí, eh, eh, para mí la la la, salu, la salud mental eh, es un a ver es, es una eh, en, enfermedad que, que tiene una persona, pero que no tiene que eh, llevarlo como etiquetado eh, en, en el tema, tengo una enfermedad, tengo tal, eh, que sea que sea ese el, el tema de conversación, porque hay, hay personas que si no dicen nada, eh, eh, no, eh, no te señalan como una persona que tiene eh, un problema de, de salud, de salud mental. Eh, hay muchos prejuicios respecto a la, a, a la salud mental, eh, eh, pienso yo, porque, porque eh, si, una, eh, si una persona se toma medicación o, o, o todo sin medicación para un problema que tiene de salud mental, ya, ya la otra persona a lo mejor eh, eh, va fortale fortaleciendo a la persona que... que que no tiene salud mental para, eh, para, para pensar de que qué mal debe de estar esta persona para que tome eh, este, este tipo de, de, de medicamentos. Entonces, hay mucho, a, a, a, pienso yo que hay mucho prejuicio de, de que nos puedan llamar desequilibrados o, o, o locos o que eh, a veces pues, eh, no, nos tengan, no, nos tengan, o no tengamos tanta credibilidad en un mensaje que, que, estamos, que estamos dando contra otra persona que no pueda tener una, una enfermedad de salud mental y que pueda tener más credibilidad esa persona que la que tiene la salud mental. Preguntas, Muchas gracias, Gaby Diana, ¿qué es para ti la salud mental? Dayana. Para mí la salud mental no es una enfermedad. No hay que etiquetar en, en siempre en eso. Para mí es un estado mental en el cual cualquier tipo de persona puede estar por una pandemia o por un, o un X motivo que no sabemos cuál. No hay que decir, es que es una enfermedad. No, es que no es así. Es un estado en el que cualquier persona puede estar. No, es que es una enfermedad. Es que eso es lo más feo que puedes decir de una persona. Eso es lo, lo que yo aporto, porque no, no lo veo así. Muy ¿verdad? bien, gracias, sí. ¿Qué más? Ah, ¿Qué más? Muy interesante. Eh, muy bien. Pues, eh, mira, para mí la salud mental, como he dicho antes, creo que es algo que, es, que, que en la sociedad está como olvidado, como de una forma muy tabú. Y estoy de acuerdo con Dayana que no es solo padecer una enfermedad, porque al final salud mental debemos de tener todos, todo el mundo, no solo quien padece una enfermedad, porque es algo que hay que cuidar, que hay que trabajar y además considero que, que, que habría que trabajarlo más y desde que somos pequeños, que nos dicen esas herramientas para cuidarla, para, para trabajar en ella y para que todos sepamos cómo gestionar las emociones, todo, porque son cosas que tenemos todo el mundo, todo el mundo, independientemente de que estés enfermo o no estés enfermo, da lo mismo porque todos debemos de cuidar nuestra salud mental, porque todos tenemos emociones, todos tenemos altibajos y, y todos tenemos situaciones buenas y malas en la vida y tenemos que aprender a gestionarlas, todo el mundo en general. Entonces yo creo que la salud mental es eso, algo muy importante que debemos de aprender todos a, a gestionar, a conocer y a trabajar. Yo quería decir que, bueno, yo siempre digo con los, eh, cuando tengo sesiones con los jóvenes y las jóvenes, que la gran asignatura pendiente que tiene esta sociedad es meter como asignatura obligatoria la gestión de las emociones. Porque nos enseñan siempre en, la, en los centros educativos a hacer muchas cuentas, muchas ecuaciones y, y muchas cosas. Pero realmente no nos preparan para lo que nos vamos a encontrar en la vida real. Y no sabemos enfrentar esas situaciones o esas tomas de decisiones que luego... Eh, promueven y mueven muchas emociones que si no sabes gestionarlas tienes que pedir ayuda entonces yo creo que es algo que se tiene que trabajar desde que somos muy muy muy enanos siempre de una forma transversal y como una asignatura obligatoria ¿Qué más? así ¿Alguien más que quiera compartir qué supone la idea de salud mental? también también se relaciona a la salud mental con la locura, pero yo pienso que para vivir bien hay que estar un poco loco, la verdad. Porque si te ciñes a, a, lo, a lo, que, lo políticamente correcto y lo que se supone que es correcto, al final te vas a perder un montón de cosas que, que deberías por lo menos in, mirar o verlo, o verlo pasar. Quiero decir, que a, la mayoría de la gente... Tú hablas con ellos y te lo reconocen, dicen, yo un poco loco sí que estoy. Y yo creo que eso, en el fondo, es parte de la felicidad también. Pues sí. ¿Alguien más? Yo quería aportar también que sobre lo que estaba diciendo Vane, es algo súper importante que sobre todo después de una pandemia y la situación actual que tenemos, tanto de crisis económica, laboral, de todos los problemas que hay ahora, es como algo que se necesita muchísimo más, con lo que se debería hacer todavía mucho más hincapié porque es algo al final que va con todo el mundo, todo el mundo tenemos emociones tenemos que aprender a gestionarlas y sobre todo cuando no sabes hacer frente a este tipo de cosas o a este tipo de situaciones y no tienes herramientas, te va a costar muchísimo más gestionarlo y lo vas a llevar muchísimo peor, entonces si es algo que realmente te puede enseñar tienes un acompañamiento un apoyo eh, es, es muchísimo más fácil, sobre todo con la pandemia me ha pasado igual, tener que lidiar con, con unos niveles de ansiedad que digo, madre mía, ¿qué hago con esto? <risa> si no o sea a lo mejor en una situación normal, que ya de por si tienes ansiedad y te cuesta, a mí personalmente me cuesta, ya en una situación así, ni te cuento. Entonces creo que es súper importante lo que, lo que aportaba a ella y, y yo la verdad que... Que estoy muy a favor de que eso se empiece a hacer, sobre todo después de la situación total. Eh, os queríamos poner, ¿alguien más quería decir algo de, pues por poneros así eh, lo que habíamos recogido un poco eh, a través del grupo sobre la idea de salud mental? ¿Vale? ¿Eh? que es la... entonces os lo queríamos poner un poco para que para que lo veáis y a ver qué os parece hoy perdón perdón este, esta no es, es las cosas del directo no pasa nada Ahí no pasa nada la tecnología tipo, ya tipo, ¿no? ay <risa> no sé si queréis alguien eh, queréis leerlo Ayana léelo Ayana oh. Venga, que bueno, si lo, vale. habéis hecho, lo habéis hecho vosotros. Bienestar físico, mental y social. Tener un buen desarrollo y que vaya sabiendo quién eres. Saber gestionar los pensamientos y las emociones. Poder crear relaciones sociales. Tener aptitud para aprender y tener una educación o formación. Y todo ello te permita participar activamente en la sociedad. La salud mental es un aspecto importante del bienestar de cada persona, algo que, ten, que tenemos que cuidar y algo que tenemos que prestar atención, que hay que prestar atención. Muchas así. gracias. Así es. Nada. Hay una palabra que ha salido ahí, muy importante, que yo, yo misma incluso me la trabajo todos los días porque, y se la inculco también a, muchos, a mis chavales, y es la importancia que tiene el autocuidado. Total. El reservarte, aunque tengamos una vida muy atrejeada y estemos en 1.500 cosas y tal, qué importante es guardarte un tiempito para ti, el relajarte, el autocuidarte, eh, el leer un libro... Eh, ¿Es tan importante de verdad el autocuidado? Sí, sí, sí de, totalmente. totalmente de acuerdo. Mm. Sí. sí, sí, que es súper importante. Mm. Bueno, y ahora podemos también reflexionar sobre qué es lo que piensa, ¿no? A veces la sociedad incluso nosotras y nosotros mismos en algún momento a veces deja, nos dejamos llevar ¿no? por las creencias, los estereotipos sobre mm. la salud mental nos gustaría poder, como decíamos al principio ¿no? y que creemos que es muy importante, desmontar esos estereotipos, esos mitos que da lugar al estigma, a la discriminación, al rechazo ¿no? eh, sobre la salud mental. Entonces, os queríamos también lanzar la pregunta de que, qué creéis que la sociedad a veces piensa erróneamente que puede ser la salud mental. ¿no? ¿Qué mm. piensa la gente sobre las personas que tienen un problema de salud mental? Y ahí, Gaby, nos has dado antes unas buenas pinceladas. Eh, a Gaby, y... ¿Eh? no. podemos seguir sobre prejuicios, sí. ¿no? Hablabas antes, Gaby, si Sí, te... que has, has, has ido adelantando ahí un, el tema, que estaba muy bien, ¿no? Lo que mm. decías. Sí, no sé. pues mucha, muchas personas creen que una persona que tiene una, eh, un, un problema de salud mental, pues que no, eh, no pueden tener una vida normal. Eh, eh, eh, es decir, eh, como a lo mejor tiene que estar eh, medicado, o, o tiene que llevar un seguimiento de, de, de algo, pues eh, vamos, de su situación, pues, eh, o, o aunque se mejore y todo eso, pero, pero eh, llegan a pensar de que siempre le quedarán secuelas porque la vida pues produce ansiedad tal y cual y como, y como puede la otra persona, pues, eh, eh, sobrellevarlo. Entonces, hay mucho prejuicio, eh, hay mucho prejuicio y nos tienen como, eh, como que no somos que no somos unas personas muy normales, a diferencia de los que no tienen ninguna enfermedad de salud mental. Vosotros habéis sentido en vuestras propias carnes eh, algún tipo de, de prejuicio, discriminación eh, o alguna situación relacionada con este tema. ¿Lo habéis vivido? ¿Lo habéis sentido? Sí. Sí. Javi, has dicho tú sí. Sí. ¿Y nos quieres contar sí. un poco ¿Qué, en qué situación o cómo...? Bueno, pues al principio los jóvenes suelen ser muy malos. Pues eso dicen. Yo pienso, bueno, pensaba antes que era malo siempre, pero bueno. Digamos que dicen que es un ser malo. Te cuesta probar, no te concentras porque tienes un problema en la cabeza. Y ya con eso te marginan, te llaman bicho raro, te hacen bullying, te. No sé si me explico. Estupendamente te explicas. Perfectamente, Javi. Javi. Y, bien. y yo tenía algún compañero que. No aprobaban ni para atrás y se le veía que tenía un problema mental y se cebaban con él muchísimo. Hay gente muy mala. Hay gente muy mala y, y en mi caso, por más que te quejabas, denunciabas alguna vez, solo lo denuncié dos veces. Seguían igual ahí en otra parte. No, no sé, no, sí, no sigue, sé. siguen presentes. ¿no? Estos, al final estas ideas sobre la salud mental es una excusa para que la gente que tiende ¿no? a, a agredir a otros, pues, pues lo utilice, ¿no? Como una manera, como tú decías, de, de hacer bullying, ¿no? Entonces, sí, entonces, te llegan eso... mucho raro porque ellos son perfectos. Uh -huh. uh -huh. Por eso es tan importante, Javi, lo que hacemos hoy aquí, ¿no? Poder eh, sí. hablar sobre salud mental, hablar sobre todas estas ideas para que la gente joven pueda ir dándose cuenta ¿no? del impacto que tienen esas experiencias de rechazo en las personas y que puedan ir también rompiendo esas creencias erróneas ¿no? sobre la salud mental. Sí, pero es que para mí esto no se frena tan fácilmente. ¿sabes? Bueno, no, no. pero en ello estamos ¿no? y quizá no es fácil, pero bueno, juntos y juntas, pues estamos en el camino, que es lo importante. Sí, pero y bueno, lo, pero... otra cosa es que te hagan caso. Vale, pero lo importante es eh, poder expresar al resto de la sociedad eh, el dolor que puede causar en otra persona, en otro ser humano, este tipo de, de discriminaciones o de estigmas, desde sí, pero, unas edades muy tempranas, además. No. Pero, pero, repite, perdón, por repetir, me he Otra cosa es que te hagan caso. Porque, bueno, da igual, ¿sabes? quizá no podemos llegar a todo el mundo, Javi, pero habrá una parte de las personas que sí que nos escuchen, ¿no? Si hablamos y si nos tenemos voz, al final a la gente que quiere oír le puede llegar esta información. Y yo creo que ese es el objetivo. ¿A ti te gustaría que le llegara algo a la gente que te va a ver eh, después relacionado con sí, este que tema? Sí, no maltraten a nadie y eso. Muchas gracias, Javi. Dayana. Ay, por fin. A ver, yo quería aportar más o menos lo mismo que Javier, pero en otra situación. Porque claro, como yo tengo discapacidad física... A mí me critican mucho y me hacen bullying también y me excluyen de las cosas, nunca me en los grupos de cuando estudio o me meto en curso, nunca me escogen porque piensan que yo soy una enferma con lepra o no sé, esa es mi forma de entender porque me, me ven rara, extraña y no tienen que pensar así. No somos personas salvajes ni somos personas peligrosas por el simple hecho de tener una enfermedad mental o una discapacidad física intelectual. Somos personas normales con un, o con un, algo distinto, pero somos Como normales, todos. no somos anormales. Todos tenemos algo afortunadamente. Esa es mi distinto. forma de pensar, Sara. Ya, pero es que el problema, está, bien, el problema está en cuanto... A ver cómo lo digo. ¿Ves a alguien que tiene un problema mental, pero que se nota hacia lo físico, sabes? Que tiene un síndrome. No, sé ah, ¿Qué, qué, ¿Me hemos... explico? No, no te hemos entendido. No te hemos entendido Javi. ahí, Javi. No. Pues que mi compañero de colegio eh, se nota que estaba enfermo, sobre todo por el físico de la cara. Vale. Tenía muy raro la cara. Uh -huh. No quiero ofender ni nada de eso. Uh -huh. nadie. Entonces ya con eso ya dicen, este es un bicho raro y, y no le ven como persona normal, como dice Dayana, que somos uh -huh. personas normales. Uh -huh. No le ven así. Vale, y volviendo un poquito, muchas gracias, Javi. Volviendo un poquito al tema de los mitos y las creencias erróneas, más, más cosas que os vengan a la cabeza. Pues, Otra cosa, Sol. A ver, Perdón. Habla, habla otra, para todos. Cosa, otra cosa, que cuando ha dicho Javi que se consideran todos perfectos, no estoy de acuerdo, porque solo perfecto es Dios, no las personas. ¿No? Mi manera de ver las cosas, sí, sí. Si lo intentas ser, Si intentas ser como Ajá. Dios, vas mejorando. Eso sí, bueno, entre comillas, si vas con la bendición de Dios, pues sí. Entre comillas, si crees que eres como Dios y lo puedes arreglar todo. No. Bueno, pues, pues es no, como no Dios, así Dios, pues, pero no tan no. Tanto como él. Pero bueno, sí. pienso, pienso Venga, que... Vamos a salir Reconducimos, ¿Sí? reconducimos Gaby. No, vale, reconducía. vale, muchas gracias. Eh. Pienso Perdón. Que, que quedándonos en lo terrenal, que es lo que... Sí, estamos... Y en los mitos y las creencias que sufrís, así a veces... Que, que, que, en, que en realidad, pues que todos, todos podemos tener la vida que realmente deseamos eh, deseemos eh, mejor y hacer lo que nos dé lo que nos dé la gana que, que ninguna persona ninguna persona decida, eh, decida por, eh, por ti eh, eh, no somos no somos una enfermedad tenemos una, una, una enfermedad que se puede curar y eh, el, eh, sobre todo el no presentarte. Eh, hola, soy Gabriel, tengo una enfermedad de salud mental, pues, eh, eh, pues no. eso, la etiqueta, eh, pienso yo que hay que quitarla y, y, y ya está. Pero bueno, el tema es el, el que podemos sí, hacer sí, ¿no? lo que nos salga de... Ya, pero Muchas gracias. No, vayas, no vayas diciendo por ahí a la primera soy Gabriel, tengo una enfermedad mental porque... Pues eso es lo que estoy diciendo. Pues empiezas mal Empiezas mal. Depende, depende. Hay ocasiones que sí, ¿eh? Si está... Depende. Si estás en terapia, vale, pero si estás en un colegio o en un sitio donde hay gente que no tiene problemas mentales eso, eso parece, si dices tengo un problema mental a la primera, empiezas mal. Ya. Sí, chicas, a vosotras si, si, si de repente os llega alguna persona eh, y, y se presenta como dice Gaby, hola, soy Gabi, tengo un problema de salud mental, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Eh, nada, que eres Gabriel, o sea, no sé. También es verdad que creo que toda la sociedad no piensa igual. Igual si no te pilla de cerca o no estás concienciado con este problema, bueno, pues qué problemática, con... No sé, es que creo que al final el decir que tengo una enfermedad mental es como si yo te digo yo tengo miopía, ¿sabes? Tampoco creo que sea tan importante como para ir diciéndolo. Pero Alba, eh, por ejemplo, no, no me acuerdo quién lo contaba el otro día, pero cuando habéis dicho que habéis venido a hacer las, vuestras prácticas a un centro de rehabilitación psicosocial con personas con problemas de salud mental, ¿qué os dice la gente? Uf, ¿Qué nos dice la gente? A lo mejor vosotras estáis más sensibilizadas, sí. pero ¿qué os dice la gente? ¿Vuestra gente cercana? A ver. Pues siempre que... Bueno, yo es el tercer año que hago prácticas con, con el colectivo de, de salud mental y siempre que te preguntan, lo dices y tal, es como, ¡wow! ¡Qué miedo! ¡Qué valiente eres! Y, y yo siempre me quedo como diciendo, ¿valiente por qué? O sea, no sé... Sin más, como si trabajo con, no sé, en un supermercado, pues qué valiente eres aguantando a los clientes, no yo creo que eso es incluso peor. Eh, todo el mundo como que pone una barrera entre, ¿y ellos cómo son? O ¿y ellos qué hacen? O, y, es como, pero ellos pues hacen lo mismo que tú, haces lo mismo que yo. Eh, sin más, es lo único que tienen pues, que tomar una medicación o llevar unas pautas distintas a nosotros. Pero es que sin más, o sea, la gente tiene unos pensamientos mmm, súper como atrasados, ¿sabes? Creo que hay que avanzar un poquito y, y, y tocar más el tema para que haya más conocimiento, más visibilización porque es que al final pff, es, he escuchado comentarios muy, muy fuertes. Salva, espera, espera, ahora. ¿Y tú qué les dices, Salva, para, para, para ir rompiendo estereotipos? Porque todos podemos ir rompiendo. ¿Qué les dices? Pues mira, yo eh, eh, la primera vez que mm, tuve que tener contacto con, con personas con enfermedad mental, que fue cuando hice las prácticas de integración, eh, sí que es verdad que iba con mucho miedo. Eh, iba con miedo porque al final es que en las pelis, en las noticias, eh, en los televisión, es que en todas partes eh, te pintan a las personas con enfermedad mental como que las ves y te van a, yo qué sé, te van a sacar un cuchillo o te van a... Es que no tiene ningún sentido. Y sí que es verdad que al principio decía, sí, bueno, a ver qué tal. Y ahora mm, he cambiado la visión totalmente, eh, creo que, que es una tontería, el, no sé, es que al final son, son, somos todos personas y igual que ellos eh, tienen que hacer unas cosas, nosotros tenemos que hacer otras y cada uno es que tenemos que, que aceptar a todo el mundo por igual y da igual que tenga discapacidad física, mental, eh, qué más da. Es que al final, ¿qué es lo normal? No es nada, lo normal no existe, todos somos diferentes y, y eso es lo guay, no es lo que enriquece un poco todo. Yo quería puntualizar una cosilla que a lo mejor se me ha entendido mal, no sé, que, eh, eh, no sé si me ha dado la impresión eh, de que eh, yo he puesto el, eh, el ejemplo que no estoy da, eh, de acuerdo, sino el, el que eh, en el tema de, de, de presentarse, de hola, soy Gabriel y tengo una enfermedad de salud mental. Que, que, eso nunca lo haría. Eh, eh, sino quiero eh, quiero decir de que la manera de presentarse no eh, no debe de ser eh, eh, así porque a nadie a nadie le, le, le importa que tengas una enfermedad y y, y todo eso. eso eh, igual la persona se lo dice y Valora y fue ha tenido una enfermedad mental y se le ve bien. Joder sí que ha luchado este tío. También puede pasar eso. Se claro. ha pasado eso, eh, Dani, a ti alguna vez os ha pasado eso? Seguramente. Una? Sí. Uh -huh. Bueno, muy bien. Alguien quiere añadir algo más? Yo quería Hola. decir que Cuéntanos. hay muchísima desinformación. Eh, sobre todo también pienso mucho como Alba, que yo no he hecho prácticas ni tengo sobre ello, pero sí que muchas veces pues ajá, ajá. Eh, comentarios que oyes o a lo mejor. Sí cosas en trabajo y demás, que también lo ves, que eh, se concibe como lo de la salud mental y ese tipo de cosas, perdona que tengo un poquito de ruido, que se concibe como, como, un, como si hubiera un problema cuando en verdad es, eh, pues yo qué sé, cuando tienes un resfriado también es una enfermedad que puede ser transitoria. Entonces una enfermedad de salud mental o la salud mental en sí eh, tiene varios caracteres. o sea, hay diferentes cosas. Y, y bueno, que al fin y al cabo es eso, que todos somos distintos, todos somos eh, humanos y, y somos totalmente válidos. De hecho, lo que importa yo creo que, bueno, algo que es bastante importante es la diversidad, ¿no? Entonces si todo el mundo fuera de la misma manera tampoco se podría mucho que aportar. Sin embargo, teniendo gente distinta pues es lo que le da un poco de gracia a la vida, ¿no? Pues que haya cosas que compartir, puntos de vista y que eso al final es, es lo guay, yo creo. Sí. sí. Pero, y por ejemplo, Ana, eh, aprovechando que eh, bueno, Ana, todas, eh que la me de, eh, aprovechando que están aquí Gaby, Dayana, Dani, Javi, que han tenido una experiencia, ¿no? Eh, y, y un proceso de recuperación estupendo y y que están luchando ahí en, en su recuperación, ¿alguna cuestión que os gustaría preguntar respecto a, a, no sé, alguna curiosidad o alguna cosa relacionada con la salud mental que ellos os podrán resolver eh, mucho mejor y que pueda tener que ver con alguno de los mitos o los estereotipos que están que sobrevuelan ¿no? a la sociedad? ¿no? no sé si hay alguna... ¿Alguna cosa que, que os gustaría preguntarles directamente, ya que están aquí? Son, ellos son expertos y expertas realmente. Pues así se me ocurre que, a ver, ahora, o sea, vosotros habéis estado mal y ahora yo creo que estáis bastante bien, ¿no? Por lo que hemos estado hablando desde que estoy con vosotros y tal. Me gustaría saber cómo os sentís ahora al mirar para atrás y ver todo el recorrido que habéis hecho, cómo habéis trabajado, cómo habéis evolucionado. Pues, ¿Cómo es ahora? Pues yo antes sí que pensaba mucho en el pasado y en el futuro, pero llegué a la conclusión de que lo importante es pensar en el presente y vivir el presente. Uh -huh. yo el... Claro, y eso es una cosa que piensas tú, que se supone que estás etiquetado con una persona de enfermedad mental, pero yo también lo pienso, quiero decir, al final es un pensamiento que, ¿no? que nos sirve a todos. Yo pienso que, que después de lo que te ha pasado, aunque no haya que pensar en el pasado, se puede aprender de él. Claro. Piensas en el presente, pero no en el futuro, porque el futuro ya es el futuro. Cuando llegue el futuro a presente, ya entonces sí que pensar en el presente y es lo que hagas. No puedes decir, pues lo he hecho así, voy a comerme la cabeza diciendo, tendría que haberlo hecho así. No, es como te ha salido o como lo has hecho y ya no hay vuelta atrás. Si lo has hecho ¿Hay? mal, aprendes para la próxima vez. Hay una frase de escorbuto que dice, no, no te arrepientas por lo que has hecho ni te arrepientas luego por no haberlo hecho. Algo así. <risa> Qué chulo. ¿Incaiana? Ah, ya, Ay, quería entonces. decir que yo me siento orgullosa por lo que he hecho, gracias a mi familia y a mis especialistas que han estado a mi lado y me han ayudado a ser buena persona y todo eso. Mm -hmm. Os agradezco de verdad, porque sin vosotros no sería lo que soy ahora. Sí, de Pero... verdad que yo agradezco mucho, Gaby. Sí. Yo, yo quería comentar de que el, el, el, el, el CRPS, pues a mí me ha ayudado eh, bastante en tomar, en tomar ciertas decisiones. Vamos, tener la fortaleza de tomar eh, eh, eh, eh, dos decisiones que para mí eh, ha sido de mucha ayuda, porque no tenía Mm, no tenía cajones para, para ponerlo, eh, hacerlo. Y, y el tema de, sobre todo, el, el haber dejado en una, eh, una religión, como son los testigos de Jehová, y, y el poder mm, libre, eh, libremente Gracias al haber dejado a, a esa organización, el, el, el expresarme sin, sin miedo, sin, aunque haya prejuicios y todo eso, el, el, el decir de que, de que soy homosexual y, y, y todo ello, yo antes no podía eh, eh, decirlo, yo cuando entré aquí en el CRPS yo era muy testigo de Jehová, siempre negaba la homosexualidad y todo eso, pero luego me pero quise luego eh, eh, entender, vamos, eh, eh, aprender en mí mismo, mismo de, que, de que, que una persona tiene que pensar por, por sí misma y que, y que, y, y que luego, pues. Pues va a vivir, eh, una persona eh, va a vivir consigo mismo, sus decisiones tal y, y sobre, todo, no, sobre todo la libertad, la libertad. Muchas gracias Gaby. Pues ya, ya está levantado la el... mano sí. y vamos ya así para ir cerrando. Yo quería preguntarles una cosa que a mí me, me produce mucha curiosidad con esto de los estereotipos y todas las cosas erróneas que se piensa sobre la enfermedad mental y es si, si hace efecto ¿qué, qué efecto hacen ellos o sea su, quiero decir, que les parece mal me imagino y, y súper injusto porque es la realidad, pero si eso provoca al final tener un autoestigma negativo, quiero decir, que, que al final haga efecto de, de cuestionarte porque si a mí por ejemplo un profesor me dice todos los días eres inútil, eres inútil, eres inútil" al final yo me cuestiono si soy inútil quiero decir, y entonces todos estos estereotipos de ¿sois peligrosos o menos capaces? Todas estas tonterías que se dicen, si al final hace un efecto en ellos de, de tener un autoestigma negativo. No sé si he formulado bien la yo, pregunta, para que se me entienda. Yo lo, que opino, yo lo que opino es que eh, yo, sobre todo, defiendo mi libertad, yo me siento libre y, y puedo hacer lo, lo que me proponga. Quiero decir, cuando alguien me dice eso, eh, tú no puedes tal o tú no puedes cual, yo no me lo creo, simplemente paso, ¿sabes? Porque yo sé que puedo hacer cualquier cosa que no propongo. Qué bien. Pues eso es lo que, Además, vamos, no, no. lo ideal. Que, eh, es, decían, nos encanta, un momento, una puntualización de Dani, nos encanta escucharte decir eso Dani, de esa fortaleza tan, tan grande que tienes. Pero también eh, hay que reconocer que eso ha sido también un proceso de mucho claro, claro. trabajo que, que, que, que, has, que has hecho aquí, aquí en otros sitios, ¿no? Pero que es verdad que, que al principio cuando, cuando llegáis aquí al centro, mucha gente llega devastada, devastada en ese sentido, Yaisa, sí. Sí. porque son muchos años de machaque en todas, en, todas los, en todas las áreas de la vida, en el colegio, en la casa, en la familia, eh, con los amigos... Que es que son muchas, todas las áreas de tu vida están tocadas y okay. entonces cuando llegáis aquí llegáis pues, pues con un, un nivel de sufrimiento bestial y es verdad que, que, que da gusto poder, oír a, a poder oíros así tan sí. fuertes, ¿no? Mm. Pero que conste que han tenido que trabajar mucho para sí. llegar a estar tan fuertes ahora. Sí. sí, yo quería decir más o menos lo que has dicho tú Sol, que... Pues dilo tú que. De tantos, que es años de, presión, de tantos años de presión, como que piensas que lo haces todo mal, no estudias, no apruebas, no, no haces bien las cosas, y eso te deprime y, y lo que has hecho tú, un proceso para mejorar bastante Sí, Muy bien. Sí, bueno. sí. Yo también, yo también quería eh, comentar de que a veces, eh, a veces tienes como un choque paralelo en, en, en, el, tema, en el tema de eh, el CRPS me ayuda y, y, y, todo, y todo ello. Pero luego está, llego a mi casa, tengo ahí a, a, a mi enemigo, que es mi padre, y, y, y luego, luego me dices que esto te, esto te pasa por la enfermedad y, to, y, y, y todo eso pues eh, a veces pues, llegaba a cuestionar el, el tema de, de Jolines y si, y si es verdad de, de, todo, de todo esto. Pero, pero claro, luego cuando estoy con los compañeros del CRPS y aquí en el CRPS mmm, me ayudan bastante para, eh, para que me crea yo mismo lo que, eh, eh, lo que quiero conseguir, aunque a nivel familiar me no diga lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias a, todas y a todos. ¿Os parece que hagamos así un repasito de alguno de los mitos que hay sobre la salud mental? ¿Os compartimos la diapositiva que también la, la ha hecho el grupo de jóvenes y la vamos pasando rapidito, ¿vale? Para que sí, vamos, ya vamos, vamos cerrando. cerrando que nos hemos pasado ya bastante en el tiempo y para no cansar para no cansaros mucho, pero vamos a pasarla ya que sé que, que, lo, que lo han hecho el grupo y que os pueden resultar interesantes, aunque casi a ver, casi todas las emociones. De alguna manera... Vale. Eh, si queréis ir leyéndolas, ¿alguien? Rápida, así rapidito. Las personas con problemas de salud mental no pueden tener una vida normal. Que es una vida normal, todos podemos tener la vida que nos dé la gana. Las personas con problemas de salud mental tienen una discapacidad intelectual. No es Pero... lo mismo sufrimiento que la inteligencia. Hay gente muy inteligente que tiene problemas de salud. John Nash, Van Gogh, Megan Fox, Virginia Woolf. Las personas Las con personas... problemas mental tienen diferentes personalidades. La, la personalidad es la misma, lo que puede cambiar cuando uno o una sufre es el estado de ánimo, el tipo de pensamiento. Si tienes anorexia o bulimia, no es para tanto, eso no es un problema de salud mental. Hay personas con anorexia y bulimia con niveles de sufrimiento muy elevados y con consecuencias muy duras para su día a día. Estudio, trabajo, relaciones, salud física, familia. Las personas con salud, uh, las personas con problemas de salud mental son inestables como una montaña rusa. Todas las personas podemos tener momentos de inestabilidad, cambios de humor, ánimo. Las personas con problemas de salud mental no se recuperan nunca. Con apoyo y con ayuda tanto de profesionales como de tu entorno, la recuperación es posible. Incluso un 75%, incluso un 75 de las personas con sufrimiento psíquico grave consiguen la recuperación. A cenar y ver la Las personas con problemas de salud mental no se relaciona, no tienes amigos, son purañas, solitarias. A veces cuando te rechazan, al final te proteges y te aíslas, aunque te apetece relacionarte. Es como un mecanismo de defensa. Las personas con problemas de salud mental son violentas, peligrosas e impedecibles. El índice de violencia es inferior al de la población general. Es mucho más probable que se sea víctima de la violencia de otras personas. Las personas con problemas de salud mental son débiles y no se pueden valer por sí mismas. Cuando hay tanto sufrimiento, salir adelante no es una debilidad, es una fortaleza. Las personas con problemas de salud mental viven con 20 gatos y son gente rara. Cuando no tenemos información, nos creemos lo que vemos en, las, en los. El, el consumo de. Dale, dale. El consumo de drogas nada tiene que ver con el desarrollo de un problema de salud mental. Varios estudios han demostrado una asociación entre el consumo de drogas y una mayor incidencia de problemas de salud mental. Las el personas último. Con problemas de salud mental tienen que estar en el manicomio. El bienestar no es estar en un manicomio, es estar en la calle, en el entorno. Todos y todas tenemos derecho a vivir en libertad. igualdad eternidad. Pues eso... es que estos mitos no te coman el coco. Eh... Bueno, ahora unas... Una... ¿Os han gustado? Se han hecho ellos, ¿eh? Que, que hacemos una rápida de, de qué hacer para cuidar la salud mental, muy rapidita, y, y ya terminamos, ¿vale? Ya que la han hecho, para que la veáis, ¿vale? Uh -huh. ¿Saleis vosotros también? Ahora cuando Bien. la pongamos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? Háblalo, no te calles. No solo en cuestión de medicación. No solo... Relacionate. cosas que te vale. oh, Mantén tu cuerpo en forma. Es para toda la vida. Duerme lo suficiente. Come bien. Ponte guapo, guapa. Practica algún deporte. Habla sus problemas, afrontalos sus... y de forma positiva. Dale, Dani. Contribuye a que tu entorno familiar y formativo sea amable. ¿Y tú mismo, misma, no te dejas llevar? Diviértete sin drogas. Admira la belleza, la naturaleza, el arte, la música, baila, lee. Sobre, Sobre todo, todo... ríete. Sí. Pida ayuda a tu familia, amigos, amigas. Profes, orientadores, y acude a tu médico médica de atención primaria. Muy bien. Pues esas son las... Bueno, esta última, que la ley ¿Qué podemos hacer? Esa para aceptar lo que no puedo cambiar, lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que está en mi mano y sabiduría para, conectar, para conocer la diferencia. Muy bien. Sí. Ahí tenemos ahí unas reflexiones y unas pautas para poder cuidar nuestra salud mental, ¿no? Tan importante es como hemos visto hoy. Y si queréis más información también podéis consultar estas webs y bueno. Que, que, se, lo, que lo, se lo mandamos a... bueno, sí. como lo vamos a compartir. A lo compartir. compartimos y ya lo... Por hago. si necesitáis seguir seguir reflexionando e investigando. investigando. Y muchas gracias. Mm -hmm. vale. Pues bueno, nada... Que... Un aplauso. Un buen... que... Bueno, adiós. Esta, esta actividad llega a su fin. Ha sido un placer poder contar con todos y todas vosotros, vale, Para, por haber participado. Ha sido súper enriquecedor. Estoy segura que cuando vean todo lo que hemos hablado, vamos a ayudar a... vais a ayudar a muchos jóvenes. Y bueno. Y esto es lo que ha dado la actividad y ya sabéis que si necesitáis ayuda o necesitáis cualquier tipo de información podéis acudir también a vuestros informadores juveniles de referencia, ¿vale? Y para cualquier cosa que necesitáis estamos en las redes sociales y nos podéis seguir en arroba madridjuventud. Muy bien. Vale, gracias. Pues muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Adiós, Vanessa. Adiós. Hasta no, la próxima. Gracias, Adiós. Adiós, Ana. Adiós. Adiós.